Yo compré esta parcela con el fin de meterle ganadería. Tumbé todo por completamente, acabé con todo, le prendí lumbre y hice, eh, el primer año sembré, sembré maíz y me dio muy buena cosecha el maíz y de ahí del maíz empecé a sembrarle pasto. A los un año y medio de sembrarle pasto, pues le, ya empecé a comprar mi ganadito, mi vaquita y le metí, pero estaba aquí pelón, pelón. No había ni para postelería porque acabé con todo. Así, idénticamente así estaba mi parcela. Idénticamente no tenía ningún árbol. Así como está esa parcela, así estaba esa parcela. Imagínense, yo cuando sembré árbol, yo invité a mi amigo, este, a, a, al vecino, que, que le entrara junto conmigo a, a, a la reforestación. Y me dice, no, yo me voy con mi vaquita, con mi, con mi vaquita me quedo, pues allá tú echa le gana, entonces digo, bueno, yo voy a sembrar árbol. Ahora, día me dice, oye, ¿cómo le hago pensar? no hay nada ya mi hermano, si quiere yo te asesoro cómo vas a sembrarlo, lo sembró, pero el dinero ya no hay. Sí, entonces, porque ya le gustó la parcela, ya le gustó, dice, no, esta parcela cuánto no valdrá ahorita. O sea, ahorita nos estamos dando cuenta en estas alturas y gracias a espacios naturales que nos dicen, bueno, si no siembras árbol a la orilla del río, esa agua, hay probabilidad de que esa agua va a desaparecer. Y es la verdad y es la realidad porque yo como prueba y muestra este río el otro desapareció por completamente. En tiempos de seca no tienen ni para dónde agarrar para tomar. Y ahorita ya tenemos tres años que gracias a Dios tenemos hasta pescaditos ahí en este río. Mis tres hijas grandes pues están muy orgullosos también. Han venido también aquí, créeme lo que en día de campo, a comer, a echarme unos taquitos aquí y se ven. Y empiezan a sacar fotos, papá, mira qué chulada y, y qué vas a hacer con estos árboles. Pues le digo, esto va a quedar. Le vamos a sembrar café, le vamos a sembrar tepejilote, le vamos a sembrar otros cultivos que podemos, que podemos agarrarlo para el consumo familiar. Como el café, pues ahorita que la época de café, van a venir mañana a cortar estas plantas de café y van y lo venden y ya, ya se puede comprar un pollito. Vienen, quieren comer un tepejilote, cortan un tepejilote, va a venir, va a retoñar y va a haber más tepejilote. Entonces, aquí lo que queremos es sembrarle más cosas para, para el aprovechamiento de la familia. Orgullosamente yo cuando en mi casa pues me siento aburrido, me vengo acá y mira, aquí se me. como que como que mis años bajan. En lugar de tengo tengo casi 60 años, me voy a los 15, 16 años, me da armonía, me da gusto, me da alegría. Y los problemas se me van. ¿Por qué? Porque llego aquí y veo otra cosa. Yo cuando me siento en mi parcela digo, pues, ¿cómo fue esto que, que surgió de hoy a la mañana? Ver árboles así como él. Nunca en mi vida lo había soñado esto.